Damas y caballeros, bienvenidos a la simulación de Canal 49. Como todos los sábados ya desde hace un buen rato, eh, llevando a ustedes las acciones de mis juegos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de qué cuero salen más correas en esta ocasión. Nos vamos a medir con los jaguares. Es un atento llamado al señor... Eh, eh, eh, Trevor Lawrence para que vea en dónde se va a meter. <risa> vamos a intentar... Vamos a intentar convencerlo de que se venga a los Niners Y no cometa el error de irse a meter a Jacksonville con Trent Valky Pero empiezan las acciones Empiezan las acciones, viene el kickoff, Richie James En el regreso, Richie James sale a la 15, a la 20, a la 24 Por ahí de la 24 empezará el primer drive de los 49ers Tendremos la primera ofensiva, viene Jimmy Garoppolo a los controles Quien no está muy contento con lo que está pasando Pero pues vamos a ver Sí, nos demuestra también aquí que todavía puede ser el titular Viene Rick Gerick McKinnon, un primer acarreo Y gana unas 4 yardas, segunda y 6 por avanzar Dos hombres del lado derecho Viene Garoppolo, a la entrega nuevamente a McKinnon Hace un corte, un otro corte y gana otras 4 yarditas, me imagino Tercera y 2 por avanzar, tercera y 2 Vamos a ver Sí, hay que bloquear ahí porque si no, no me va a salir la jugada le podemos bajar al safety, viene el engaño con Dwichek Y si ahí viene el safety, viene ¡Ay! Sí, ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! oh ¡Lo logré! Así había bajado el safety Primero y día señores, primero en la 36 Vienen, le el balón aquí a Monster Monster, y dos, lo taclean Está cerrado bien la defensa de los Jaguars contra mi Corrida, segunda y cinco por avanzar Segunda y cinco por avanzar Doble a la cerrada Personal 12 Viene aquí Garoppolo dando unas indicaciones las indicaciones se echa para atrás. Escuela jugada de pase, viene. ¡Oh! Aquí creo que fue Miles Jack. Que casi interceptaron Tercera y cinco. Tercera y cinco para avanzar. Venga, no se puede quedar aquí en Drive. Viene Garopolo, Garopolo se echa para atrás. Está buscando ahí, cruza el pase, viene el Brandon Ayuk. ¡Ay, se sabe escapar, de Jones lo no tacleó. Pero ya estamos en la yarda 31 de los jaguares, señores. Qué buen pase, qué buen pase ahí de Garoppolo de... con Ayuk. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, se la entregan a maquino McKinnon, McKinnon rompe un tacleo. Ahí elegí mal el hueco. Casi era primero y 10, pero bien. Ganó 7 yardas. Segunda y 3 por avanzar. Nuevamente con, ahora viene con Monster. Monster choca ahí contra el Williams. Que era su bloqueador, pero bien, oh, Suficiente para el primer y 10, señores. Ya estamos en zona roja. En la yarda 19. En la yarda 19 de los jaguares de Jacksonville. Primera de Yards por avanzar, el engaño de la Jetsuit viene con McKinnon, McKinnon rompe dos tacleos, acelera, acelera, uy, oh, Brutnati Tacleo, uy, ¡Oh, bien, McKinnon está jugando bien hoy, pero bueno, solamente ganó cuatro yardas segunda y seis por avanzar, segunda y seis, vienen por el lado fuerte de la formación, Monster, Monster, no, no, no, Yuchek no llegó al bloqueo, y hasta ahí llegó, no ganó yarda nada, tercera y seis por avanzar, viene aquí por importante, tercera y seis por avanzar. Vamos a ver si encuentra el hombre. Y negado por los chapadas Cruza el pase. ¡Ay! ¡Oh! Tenía ahí a Kittle, señores. Incompleto. Vamos a jugarnos. La cuarta y seis. Vamos a jugarnos. La cuarta y seis por avanzar. Tres puntos nos servirían, pero vamos a jugárnosla. Nah. Y abrimos a Monster. Monster de lado izquierdo. Cambiamos alguna trayectoria por ahí. Y ahí no te... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Interceptado! ¡Interceptado! ¿Por qué lo tiró ahí? Miles Jack se lleva la primera intercepción Aquí viene Garner mishu Al primer ataque de los Jaguares ¡Ah! ¡Qué error! De Garoppolo mío, no, de Garbópolos Viene aquí es, es, es el corredor de los Jaguares Chris Jones me parece que se llama Chris Thompson, Chris Thompson, perdón Una yardita Segunda y nueve por avanzar Viene aquí el pase pantalla, hoy oh, me agarraron con el pase pantalla Y viene una onda de Chris Thompson, hace un corte Y primero, y ya salieron de la zona comprometida La yarda 22 me, me, me agarraron en la jugada ah, Qué errores, errores en estas últimas acciones y se acabó el primer cuarto señores nada para nadie así volando se fue el primer cuarto un buen drive de San Francisco que termina con un error de Jimmy Garoppolo en zona roja en cuarta y seis por avanzar y, y, y de ahí vienen los jaguares ahora con su ofensiva en la yarda 22 del propio territorio un solo hombre atrás que es Chris Thompson, Chris Thompson no es no, más es el otro corredor Y hay un castigo Hay un castigo, me parece que es un Ah, no, holding de la ofensiva Pensé que era un face mask, ok, para atrás Primera y once Recuerden que fue desde el punto del paul se castigan las 10 yardas Entonces es primera y once por avanzar Se repite el down y nuevamente aquí viene con su corredor Hace un corte a sus dos y nueve yarditas 10 yardas, tercera y uno por avanzar señores viene Garner Garner Michiu los controles, hace el engaño con Thompson viene Michiu, sale corriendo, sale por piernas y hay fútbol, hay un balón perdido bien, bien ya Von Kilo, ya Von Kilo! le llegó a Garner Michiu y la recuperó Ari Garnset. primera pérdida de balón de, del señor Ahí está, fumble señores, fumble, primera pérdida de balón de los jaguares del señor Gardner Michius, segundo, y ahí está, San Francisco tendrá nuevamente la ofensiva, vean cuatro carreros de Rahmi Monster, 15 yardas, no me están dejando correr mucho los jaguares, así que voy a intentar con Garoppolo, aunque ya se equivocó, pero viene aquí Monster, vean, vean, vean, se está cerrando la defensa de los jaguares, se están cerrando los jaguares, segunda y 12 por avanzar, perdimos dos yardas. Bien, a Garopolo viene un disparo del lado derecho, viene a cruzar el pase, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Solito! ¡Bien! Vámonos. Touchdown. Touchdown, Divo Samuel. Divo Samuel en el 1 a 1 quemó al esquinero. Me parece que fue Jones el 20 de los, de los jaguares. Y ahí está el festejo de Divo Samuel. Touchdown, señores. Así de rápido contesta y se repone del error los Niners. Vean bien viene el pase aquí no llegó el esquinero, Divo Samuel solito, solito Divo Samuel y vámonos, vámonos entró como en su casa y ya está, Garópolo llegan y lo orientan, pero lo festejando festejando ahí con todo y bug touchdown 49ers 7 con el extra de Robbie Gold, 7 a 0 arriba sobre los jaguares y viene el kickoff Vendrá el kickoff, no, sé, no sé si vaya a salir Creo que si sale a la 5, a la 10 Sale la yarda 20, hace un corte a la 24 Desde la yarda 24 vendrá el segundo drive de los jaguares Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misho con solamente eh, Thompson a, a su lado derecho. Y aquí, hoy no quiero vinar se dice, escapa, hace un corte. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ¡Oh! casi se pelaba! ahí ya, pues qué tarde alcanzó a taclear aquí! Me están haciendo mucho daño por tierra los jaguares. Me están haciendo mucho daño por tierra. Vamos a intentar cerrar la defensa, pero quiero cubrirles personal. Les quiero dar espacio. Viene nuevamente, se la entrega ahora aquí al otro corredor, al 30. No recuerdo cómo se llama. Pero ganó 6 yarditas. Segunda y 4 por avanzar. Trips del lado derecho. Y nuevamente ahora sí es con Thompson. Y ahí está. Kevin Williams. Que se queda en San Francisco. Solamente 3 yardas. Tercera y 1 por avanzar. Tercera y 1 para los Jaguares. Importante. Tercera y 1 para ambos. Y aquí se la entrega. Oh, no se abre el hueco. No, se está escapando. Chris Thompson. Venga, mí! ¡Oh, Dios mío, qué escapado! Me están corriendo demasiado bien, así que voy a tener que modificar mi estrategia. Voy a tener que poner como prioridad el ataque terrestre a detenerlo y que me gane Mishu con el brazo. Miren, aquí no, ahí está, qué diferencia, ahí está, Kevin Williams. ¿A dónde, señores? Segunda oportunidad, nueve no yardas por avanzar. Segunda oportunidad, nueve no yardas por avanzar. Pausa de los dos minutos, tenían doble ala cerrada dentro de los jaguares, pero. Nos vamos a la pausa. Los dos minutos que van a intentar empatar. Ellos reciben en la segunda mitad. Así que hay que aperrarnos ahorita. Viene Mishu. ¡Ahí ¡Oh, está el golpe! ¡Va! ¡Fumble! Fumble. ¡Trancasazo de Bosa! ¿Y ¿Quién la tiene? ¡Quién la tiene! ¡San Francisco! ¡La tienen los 49ers! La tiene Jabon Kilo hace rato lo provocó y ahora lo recupera. Vean qué golpe de Bosa, deshizo a Liniero. Vean cómo, vean cómo lo deshizo a dos Adiós, papá. Y Fumble, Nick Bosa. Ojalá que regrese con ese nivel, Nick Bosa. Porque entonces va a ser monstruoso esto. Primero por una 10 yardas por avanzar. Pausa de los 2 minutos. Ahora tenemos unos, el balón nosotros. Viene Garópolos, por los para Está buscando receptor. Cruza el pase ahí con Kendrick Por Kendrick Ball, bien. Bien, lo que hace por los Patriotas. Está viendo por ahí un video y creo que sí les va a ayudar un poquito a los Patriotas. Segundo por, primero hay 10 por avanzar. Desde la yarda 42 viene el pase rápidamente con el escape con, con Raheem Monster al medio campo. Tiempo fuera. Tiempo fuera de San Francisco. Estamos en el medio campo. Eh, está moviendo bien. Vamos a intentar al menos sacar 3. El atrás, es una jugada de draw, se la entrega a Rahim Monster, Rahim Monster hasta la yarda 44, jugadas en serie, jugadas en serie, señores, jugadas en serie, el tiempo corre. Ya solamente va a quedar un minuto cuando saque el balón, un minuto. Viene Garopolo, rola, rola y. ¡Oh! ¡Qué atrapadota! ¡Qué atrapadota de Kenry Bourne y sigue corriendo el tiempo, así que jugadas en serie, jugadas en serie, 40 segundos. Viene Garoppolo, se echa para atrás, viene el pase, el pase largo, el pase largo y oh, no. atracción. Touchdown, Divo Samuel, pensaba que era interceptado 32 yardas, touchdown ¿Cómo, ¿Cómo la agarró? Divo Samuel, no tengo idea, vamos a ver si hay repetición Tiene que haber repetición, está el touchdown agarró por soltando todo de brazo Iban en el uno contra uno y Yo juraba que se la llevaba el esquinero Pero ¿qué hizo Samuel? ¡Oh, Vean ahí una mano A una mano se la arrancó el esquinero, al certi de los jaguares Touchdown Divo Samuel El segundo de la tarde para él Touchdown 49ers. Y nos vamos arriba con el extra de Ruby Gold, 14 a 0, yo pensaba. Nos sí vamos a ir arriba 10 a 0. Pero vean, todavía le sacamos eh, otro 7. Y solamente quedan ya 30 y tantos segundos. Van a pedir touchback. Touchback. Y creo que ya van a ser las últimas acciones del partido. Pero llevamos 14 de ventaja. Ellos reciben. Pero tenemos 14 puntos de ventaja. Viene el pase aquí. Y es interceptado. Interceptado. Error. Error. Error. Ya tres balones perdidos de. De, de Oh, Los fumbles y esta intercepción de Richard Sherman Que todavía tiene gas Y oficialmente todavía no se va de los Niners Vamos a ver qué pasa, hay dinero Un poquito dinero, pero lo hay Pero bueno, vamos a ver, primero por una lisa, a Viene el pase pantalla, el pase pantalla con Raheem Monster Raheem Monster, rebola yardas, rebola yardas Bien, bien, se sale en la yarda 25 con 29 segundos y dos tiempos fuera 25 segundos, perdón Viene formación abierta Completamente, Jimmy Garoppolo En los controles Hace una indicación, cambia la trayectoria. Garopolo se echa Solamente cargan, cargan con cuatro los. ¡Touchdown! Touchdown cargaban con cuatro los jaguares. Y nuevamente Divo Samuel, señores. Tres touchdowns en, en este cuarto. Prácticamente, Porque el primer cuarto nos fuimos 0-0. Tres touchdowns en un cuarto. Eso es un récord, señores. Tres touchdowns de Divo Samuel. Garopolo lanzando el, el. soltando el brazo. Vean, enseñando por qué los jaguares. ¿Por qué los jaguares necesitan a Trevor Lawrence? ¿Y por qué los 49 estamos bien con Jimmy Garoppolo? A pesar de esa, ese error que tuvo. Ahí al principio del juego. Vean ya. Tres touchdowns por aire. Tres con Divo Samuel. 21 a 0 la ventaja. Yo pensé que me iba a ir arriba 10-0. Y vean. Me voy 21. Bueno, todavía no sé qué pueda pasar. Pero 21 a 0. Ya está cantado. Y aquí el regreso. Salió hasta la yarda 26. Con 10 tantos segundos. 19 segundos me parece. Con estos señores Yo creo que van a ser ya unas cuantas jugadas Y nos vamos a ir al, al, al descanso del Al mismo tiempo Viene el engaño de Jetsup Se entrega a su corredor Y a un lado Estoy cerrando ya todas las avenidas Y aquí se acabó señores Se acabó el medio tiempo, San Francisco arriba 21 a 0, los Jaguares reciben pero San Francisco está dominando por, en todos los aspectos, los Jaguares tres balones perdidos, dos fomos de Michi, una intercepción de Richard Sherman, y ahí están, ahí esa es la diferencia, vean, los, las yardas por pase, solamente siete los Jaguares, deshaciendo defensivamente a los Jaguares de Jacksonville, que aquí van a rodar al suelo, van a salir desde la yarda 25, primera oportunidad 10 yardas por avanzar. Viene el Mishu. Se la entrega al corredor y a ningún lado. Una yarda por mucho. Una yarda por mucho. Dos yardas. Segunda y ocho por avanzar. Viene el ataque de los Cowboys. Vamos a ver si pueden sacar puntos. La verdad es que le surge. Aquí viene Thompson. Y Thompson solamente hasta la yarda 28. Tercera y siete por avanzar. Tercera y siete. Para los jaguares que están buscando regresar un poquito en el marcador, viene aquí el pase, el pase con el ala cerrada y hoy con la máximo esfuerzo que hizo, creo que no llegó, ahí está con Williams, Kevin Williams señores, lo detuvimos, cuarta y pulgadas, no sé si se la vayan a jugar o si van a patear, vamos a prevenirnos y sí, despejan los jaguares, despejan, temerosos señores, aquí viene Trent Taylor frente va regreso del despeje a la yarda 14 me parece sí hasta la yarda 14, de ahí va a salir el drive de los 49 el, segundo, el primero de la segunda mitad se la entregan a McKinnon, rompe un tacleo y ya no pudo con el segundo están cerrando contra la carrera los jaguares pero por aire creo que sí les puedo hacer un poco de daño segunda y 7 segunda y 7 Garópolo Garopolo sale corriendo no encuentra, va a correr, va a correr y se barre, se barre eso es lo que tiene que hacer Garópolo si no me lo van a tronar tercera y tres yardas por avanzar señores Tercera y tres en la yarda, 21 del propio territorio. Después de que despejaron los jaguares, Negarópolo rápidamente el pase adentro fuera con McKinnon. Con el escape y ahí está. Ganando fácilmente 13 yardas. Ya estamos en la yarda 34. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar. Y aquí nuevamente se la entregan a McKinnon. McKinnon rompe una clave, el segundo ya no pudo, pero sacó unas 5 o 6 yardas. Tercera y 5. Segunda y 5, perdón, hace el engaño con Monster... Garopolo, le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar, tira el pase y... Ahí ahí está George Kittle, ahí está George Kittle! cero miedo, señores! ¡Qué atrapadón ahí en el uno contra uno y todavía peleó! George Kittle es una bestia, señores, híjole, es que esta ofensiva de los Niners... Se viene lo bueno en el draft, creo que ahí puede ser la pieza que nos estaba faltando, pero puede ser un arsenal completamente destructivo el de los Niners en los próximos años... Señor Skittle será parte de él. Primera oportunidad de yardas por avanzar. Se la entregan a aquí no llega hasta la yarda 25. Eh, segunda y 7 por avanzar. Nuevamente ya estamos casi tocando la puerta A los Niners. Ahí el engaño con Monster Y viene el pase rápidamente. Nuevamente con cero miedo. Ya estamos en la yarda 15. Ahora sí en zona roja. Zona de definición. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Juegazo que está dando Garópolo. Formación abierta. El, el centro un poco malo, viene Garoppolo, busca en el centro ¡Ay! ¡Oh, ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otra vez Miles Jack! Segunda intercepción ¿Cómo la interceptó? Yo, según, según yo tenía el receptor y apareció aquí Miles Jack de, de la nada Vean ahí el pase ¡Ah! ¡De espaldas! ¿Qué es eso? Vean ahí, completamente de espaldas se la llevó Miles Jack Intercepción la segunda de Garopolo. Nuevamente deja ir puntos en zona roja. Ah, ¡Oh, demonios, ok. Primero poner a 10 yardas por avanzar. En la yarda 7 vienen las cargas. Viene un pase rápidamente. Y si sí, lo completo pero ahí estaba Kevin Williams. Primera recepción aquí de Cody. Están en la yarda eh, 24 del propio territorio. Se está acabando el tercer cuarto ya. Vienen aquí los jaguares, el pase a la banda. Y es completo, logran el primero y 10 en la yarda 36. Se acabó el tercer cuarto, señoras y señores. Así de rápido volando se está yendo este partido. Primera oportunidad, eh, 10 yardas por avanzar para los jaguares, que se están moviendo bastante bien. El marcador, 21 a 0, San Francisco dominando, les quedan cinco minutos, bueno, 15, ficticios a los jaguares para intentar llegar y... ¡Ah, ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llega, llega, Jimmy Gordo Ay, no, ya, demasiado tarde Se perdieron mis esquineros Yo, Hablando de, de, de no sé qué Y aquí Coach Sir Anota Vean el pase, ahí, ¿qué pasó? Se cayó Dante Johnson Ya se tropezó con él Y a ningún lado No salió, no, no salió Y aquí está Mishu festejando Ay, descontón de los jaguares 21 a 6. Y viene el. ¡Ay, casi bloqueado! Casi bloqueado, pero es bueno el extra 21 a 7. Metieron un touchdown los jaguares. Ah, ¡Qué coraje! Pero bueno, ahí vamos. Salen a la 5, a la 10, a la 20, a la 21. Desde la yarda 23 vendrá el drive right de los 49ers. Yo creo que tiene que ser. Vean los números de Garoppolo. 11 de 15, 226 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones. No son números malos, pero esas dos intercepciones ahí están. Pero con tres touchdowns, pues ya se saca la espina. bien. Se la entrega aquí a Monster. Monster solamente gana unas 4 o 5 yardas. Segunda y 5 por avanzar. Vienen los jaguares. Eh, tengo dos corredores. Uno atrás y otro al lado de Garópolo. Dos receptores. Uno de cada lado. Una, una sola ala cerrada. Garópolo se echa para atrás. Está buscando, está buscando, está buscando. Y va a la zona profunda con Divo Samuel nuevamente. Y hay un pañuelo. Y se me hace que se interfere. Ahí está. Lo está siguiendo Divo Samuel. Y es interferencia de los jaguares. Vamos hasta la yarda 21. Ah, desde el punto del foul. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Viene Garopolo. Garopolo se mueve, se mueve, se mueve. Está buscando aquí. Encuentra aquí la maquinona. Maquinona. bien. Ya bien. Estamos en la yarda 4, señores. Tocando la puerta. Primera y gol. Primero y gol, señores. No la rígues, Garopolo. No la rígues. No la rígues. Ahí en el pase rápido. Ahí está. Touchdown. Touchdown. Y es Jordan Reed Vuelve a aparecer Jordan, Jordan Reed después de varios juegos que no había aparecido. Aquí está, touchdown, Jordan Reed, 27 a 7, 49ers, y es el cuarto pase de anotación de Jimmy Garoppolo en la tarde. Cuatro pases de anotación y dos intercepciones. El balance a su favor, aunque tendríamos que haber eliminado esas intercepciones, y esto sería casi un juego perfecto de Garoppolo. Viene el extra de Roby Gold y este va a ser bueno 28 a 7 señores esto creo que ya está casi definido eh, los jaguares eh, ya muy atrás 21 puntos todavía tienen que mover el balón y quiero ver cómo le hacen ya les detuve el ataque terrestre que es por donde me estaban haciendo daño y seguiré jugando un cover 3 que es eh, lo que más me funciona viene aquí, ahí está Nick Bosa deshaciendo nuevamente a su tackle izquierdo es que yo creo que si este juego lo ve Trevor Lawrence Sí se va a arrepentir horrible de jugar con los jaguares Porque no tiene nada 28 a 7 San Francisco sobre los jaguares Viene nuevamente aquí Misho se desespera Viene el pase rápido con con Stones A ningún lado, solamente ganó un par de yardas Tercera y ocho por avanzar, señoras y señores Tercera y ocho les complica el drive a los jaguares Viene aquí, le dan tiempo, viene el pase y es... Ahí está, interse... que diga, incompleto, el, el, el tío Sherm Sacando la polilla, ya interceptó una y un buen pase. La van a jugar en cuarta y ocho. En cuarta y ocho, Mishu viene el pase aquí y es. Interceptado, interceptado, ya tard, Ya otro balón perdido, el quinto balón perdido, señores. Ya llevan. ¿Cuántas intercepciones lleva? Tres intercepciones. De esas intercepciones, me parece. Ya Michu y dos fumbles. Han perdido cinco balones los jaguares, señores. Sí o no, les hace falta Trevor Lawrence. Ahora vamos a ver qué va a hacer Trevor Lawrence con este equipo tan malo que son los jaguares. Y viene por lo pronto San Francisco nuevamente con el balón. Segunda y ocho por avanzar. Después una corrida de, de McKinnon. Viene ahí el engaño con, con Monster. Monster Barópolis está haciendo bolas. Y no, le llegaron, le llegaron. Atrás Miles Jack, que está dando un juegazo de los jaguares, ya dos intercepciones y esta captura. Tercera y quince. Se complica el drive de, de los Niners. Viene aquí el pase y ahí está. ¡Completo! ¿Con quien Con vivo Samuel. Cuarta recepción, señores. Y ya lleva tres touchdowns. Y hay una interferencia de los jaguares. Vamos a declinarla. Buena posición. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene aquí el pase pantalla con Karl Juchek. Karl Juchek buscando los. ¡Vamos! ¡Córrenle! ¡Córrenle! ¡Touchdown! ¡Touchdown, Kal ¡Touchdown, 49ers! Creo que es el touchdown más largo que ha tenido Juszczyk desde que estoy jugando estas cosas. Pase en pantalla, fueron como 20, 30 yardas. Ya ni sé cuántas fueron. Vean ahí cómo buscó el bloqueo de, de Laken Tomlinson. Bien perfecto, Kal otro de los que se queda. Y este equipo está para cosas muy grandes, señores. ¡Touchdown, 49ers! 34 a 7. Este juego ya está finiquitado. Ya nada más vamos a, a tratar de cerrar fuerte. Poco más de dos minutos eh, Vienen aquí los jóvenes Va a salir Va a salir hasta la yarda 21 oh, bueno, más o menos a la yarda 27 Y ya tienen que quemar todas las armas, vean Seis completos de 9, 121 yardas, un touchdown, 2 intercepciones, esas yardas por el pasesote ese que hizo Pero ya lleva, lleva dos intercepciones Yo digo que son tres intercepciones, ¿no? y dos va y otra interceptado y vámonos! es Dante Johnson Dante Johnson touchdown pick six pick six tres intercepciones de los 49ers son tres señores ya son tres si sí, escucharon bien, tres intercepciones de los 49ers, dos Fumbles y un Pick Six. Esto es lo que tienen los jaguares para ofrecerle a Trevor Lawrence. Y así que señor Trevor Lawrence, si se va a ir a Jacksonville, ahí para que le vaya midiendo con el equipo que se va a encontrar debería de declinar si escucha y si está viendo mi video señor Trevor Lawrence debería de declinar eso y, y, y así como lo hizo Eli Manning y decir no quiero jugar con los Jaguares, quiero jugar con los Niners y todos seríamos muy felices pero bueno, este es el equipo donde va a jugar Trevor Lawrence y pues ni modo, a ver cómo le va primera oportunidad, 10 yardas por avanzar de los Jaguares. ya muy abajo 35 puntos abajo, 42 a 7 los Niners, viene aquí Mission, viene el pase rápidamente con el ala cerrada Solamente unas dos o tres yardas. Ya están tratando de, de, de, de, de ver qué pueden sacar. Una yarda nada más. Segunda y nueve por avanzar. Mishu con Thompson al lado izquierdo. Sale corriendo y no a nadie. Le ganó la presión. A nadie. Está presionado Mishu. Eh, tercera y nueve por avanzar. Un poquito más de dos minutos. Vamos a llegar ya a la pausa de los minutos. Vamos a nada de llegar. Viene aquí el pase rápidamente con el receptor. Lograron el primero y diez. por ahí estuvo Fred Warner. Y llegamos a la pausa de los dos minutos, señores. Dos minutos para que concluya el encuentro. San Francisco ya dominando 42 a 7. Estos jaguares que les hace muchísima falta. Trevor Lawrence. A ver si ese señor les puede cambiar su realidad. Yo la verdad tengo mis dudas de lo pase incompleto. Grillo, ahí aparecían las acciones. Tengo mis dudas de que Trevor Lawrence les pueda cambiar la cara a la franquicia porque no tienen nada. Y aparte, Trent Balky, viejo conocido de los Niners es ¡Otra intercepción! ¡Otra intercepción! ¡Richard Sherman, la segunda de la tarde! ¡Oh! ¡Seis balones robados! ¡Cuatro intercepciones y dos fumbles No había robado, creo yo, tantos balones en un partido Vean, Richard Sherman, la segunda intercepción Sherman todavía se podría quedar con los Niners ¿eh? Por ahí les encargo, si nadie nadie le ha ofertado No tiene contrato Ya se hizo más lana acá par de milloncitos, un año Se podría todavía quedar el tío Sherman un añito más con los Niners Viene, pasa pantalla aquí con Kier La leyó, excelente Thomas, y hasta ahí llegó George Kittle 1.30, 42 a 7. Segunda y 13. Viene Garopolo, busca el pase rápidamente. Ahora sí, con George Kittle se saca la, la espina. Y ahí está, primero y 10 señores. No quedó, no, ¿No quedó. No? Les decía el de Sherman, pero bueno, ahorita primera oportunidad, de yaras por avanzar. viene aquí Garopolo no encuentra nada. Y sale corriendo, sale como no, no que no puede correr. Ahí está, nomás que se barrió. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar, queda exactamente un minuto, poco menos de un minuto. Se la entregan aquí a Rahim Monster, Rahim Monster, dobla a la esquina, dobla a la esquina. Se sale y detiene el reloj con 54 segundos. Sherman todavía se puede quedar con los Niners, señores. Trevor Lawrence creo que va a irse a desperdiciar a Jacksonville. Y Garoppolo tiene que sacar la casta porque si no... Ah, me gana lo... ah, esta creo que le eché la sal. Tiempo fuera, Garopolo tiene que sacar la casta porque el que llegue lo podría banquear antes de que termine la temporada. No sabemos qué vaya a pasar, ni siquiera sabemos quién va a llegar, pero así es la realidad en este momento para los Garo Garopolo viene el pase rápidamente con Ketrick Bourne, ahí en la yarda 20, 31 segundos, jugadas en serie. Garopolo le da el pase rápidamente a Monster, Monster se mete bien, luego no, en el primer 10 ya está, primer gol, estamos en la yarda 9. Tiempo fuera En la yarda 9 todavía podemos sacar Una anotación más o un gol de campo Quedan 23 segundos Primero gol Viene Garópolo dos sobres al lado derecho Formación T oh. Y lo capturan atrás, vámonos rápido, rápido, rápido No hay que comer el tiempo, pero ya quedan 4 segundos Es el último pase Garópolo tira ahí al centro oh. Y es incompleto señores No logramos sacar, puntos se acabó el partido. Ahí está frustradísimo el head coach de los Jaguares, el ex head coach de los Jaguares de Jacksonville. Los 49ers aplastando a los Jaguares. Y queda clarísimo dos cosas: Trevor Lawrence se va a desperdiciar a los Jaguares. Pero a los Jaguares les hace muchísima falta a alguien como Trevor Lawrence porque ese equipo no trae absolutamente nada. Híjole imagínense a Trevor Lawrence en los Niners ojalá vea este video saque conclusiones y haga lo que hizo Eli Manning de negarse a jugar con los, con los cargadores e irse a los gigantes que Trevor Lawrence diga no quiero jugar con los jaguares quiero jugar con los 49ers y todos seríamos felices, ahí está las yardas juego de 300 yardas para Garopolo, casi 100 yardas por tierra 6 balones robados señores nos vemos el lunes para el podcast Síganse la pasando bien chido no se olviden de suscribirse a canal 49 go Niners